Muy bien. Ahí está el respeto primero. Ok. La temática va a pasar en la pantalla. A ver, temática, paseme, poneme la pantalla. Mientras tanto, vengan acá, muchachos. Vamos a elegir quién arranca primero. La temática es luna park vos tenés vos y papo 4 por 4 la temática es luna park está lista y El bicampeón nacional, la bomba si sí era en sentido literal Pero no eran Tecnopolis, eran el Luna Park Gordo ganda para la cucha Yo muestro la cara, no tengo capucha Lo que vos decís es una rima muy trucha Quiere tirarle bombas a la gente que lo escucha Pero rima no respeta, trucha no es capucha Vos tenés careta, cuando papo rima No es un garca, no es el Luna Park, soy la Luna Parca ¿Qué te haces el demonio? Guacho, no te la creo ni con moño. Se hace el demonio y el Illuminati. Los cuernos que tiene se los metió la Juati. Sí, la frustra Totalmente. Te canto a la justa. La Juati se la incrusta Y es que Facebook, le pone me gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? atroz, El dolor, el dolor cuando entras vos. Se te pusiste nervioso contra el vos, cuidado como con escones se te va la voz oh, Este se es desespera, rima por más sincera Yo perdí con escones fieras, y vos con quién perdiste, ah, no tenés carrera Joder no puta estoy en mando, no tengo carrera y yo le gano caminando Lo que decir me parece muy mal Campeón argentino, vergüenza bueno, nacional Bueno, pero la temática era Luna Park ni mi hermana ni mamá me habla del camino, le puede pasar caminante no hay camino, se hace camino al andar oh, Loco bien. vos ya te rendiste, tengo la energía que vos nunca tuviste si es el Luna Park, saben que sos un chiste y todo el Luna Park sabe que vos ya perdiste Tiempo, tiempo, tiempo ¡Se viene 120 segundos más! La temática, pasame la temática Temática, los youtubers ¿Vos? ¿Terminaste vos? ¿Arranca vos? ¿Estamos listos? ¡Gente, estamos listos! ¡Tiempo! Yeah. Yeah, una mano arriba, ya, yeah, ya yeah, Una mano arriba, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. No me importa lo que digan, guacho vos no sabés, yo me siento como Gita, si querés como René. Yo no soy youtuber, pero todo el mundo ve que esta violada va a salir por internet. Sale en internet me parece genial, pero tu derrota va a ser fatal Ey, no es repudio de lo regional, es Rubius. Suscríbanse a su canal. Ay, gordo vas a comer fideo, yo no que estoy en YouTube, estoy en vimeo. A este guacho no le creo, soy el rubio, si él como una rata fañando mis videos. Va por rima y no se cansa. Te gana como el barça. Me palabreo y en paz descansa. Soy un fideo bailando en mi salsa. El guacho que porque día, él baila los fideos, yo el fideo di María. Gordo, a vos yo te tuco, Vos sos el fideo y la sangre que es el tuco. Sí, pero la temática es YouTube. No la respetaste ni tampoco tu crew. Por eso te lo digo, es sensacional. Es el fideo Di María. Pierde en la internacional. Pierdo en la internacional. Y este gordo puto en los cuartos de final... Ya te fuiste oh. para afuera. Oh. Oh. Está muy bueno, pero no puedo rapear. Menos si vos, y vos vas a gritar Con el quinto, hacete todo el rollo Los pibes de Red Bull, antes y lo hacemos pollo Se te fue la voz, me fumo un cocoyo Estoy tranquilo, loco, me fumo un cogollo Yo soy de Red Bull y ahora me hago el rollo Pero igual yo soy de plaza y este gato lo hago pollo sí. Muy buena, muy buena Mambrú Muy buena gente, gracias Red Bull Les felicito a él y a su crew. Pero ¿cuántas rimas rimó con tiempo, YouTube? Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Ok. Jurados. Haz la cuenta de. ¡Tres, dos, uno, uno! ¡Oh! Muchas gracias, Andrés. Respeto para Paco, alto campeón. Respeto. Muchas gracias a todos.